A mí me da igual que tanto tú te pegues, no te compares con todo este level Llevo poco tiempo en eso del trap y si yo me comparo soy mejor que ustedes Ya lo superé y solo llevo ocho meses, solo lo comparto y lo supo en las redes Su música no son más que solo ese, la mía es Gucci, Valencia y Claveles Yo no se la chupo a nadie para obtener un par de pistas Yo no le he rogado a nadie para que suenen más mis pistas Ya llegará mi momento, yo no soy un conformista Si tengo que grabar todo de nuevo lo hago Insta Lo hago Insta, no hay cabida para tomarse un salida, no hay huida, todo se trata de un cambio, ya no hay risas positivas que generen en mí algo, solo miro hacia arriba y pido ya un descanso, ¿Cómo hago, cómo hago para que ustedes me entiendan, ya no busco soluciones, aprendí a vivir con estas pesadillas que atormentan noches y días en vela, ¿Cómo hago, cómo hago para que ustedes aprendan, me da igual el mundo entero, ya no tengo ilusiones, ya no busco amor eterno, consecuencia en no pienso solo en dinero, aunque quiero mis mansiones. Bueno, ahora que lo pienso, no cae mal par de millones. Un par de millones que no contaré, solo contaré que me lo gasté. Con ropa cara yo me vestiré, un par de cadenas que quedarán bien. A esos falsos yo ya no los veré. Querrán hablarme de nuevo después, pero negro yo no vuelvo a caer. De mi mesa no vuelves a comer. Solo me critican, piensan que no me enteré Su nombre estará en mi lista, sé que ellos van a volver dar un trozo de carne de todo lo que obtendré Pero morirás de hambre, de mi plato no comes Ay...